El Gobierno de Navarra y el Instituto Navarro para la Igualdad siguen con sus intenciones, lo único que va a generar es un servicio LGTBI precarizado, inviable, inservible y con una calidad de intervención y actuación nefasta e infrahumana. Todavía hay tiempo de asumir el error y trabajar de verdad por un servicio digno, pónganse a ello. Hoy hemos salido, hemos salido aquí eh, las trabajadoras de Catalingune porque hoy día 13 somos tres las que nos quedamos fuera del servicio. De ser siete profesionales pasan a quedarse cuatro personas. Eh, nada, Hemos salido a denunciar nuestra preocupación eh, en primer lugar porque qué va a pasar con el servicio qué tipo de atención vamos a dar a las personas, a los profesionales, cómo vamos a llegar a las cuatro oficinas descentralizadas que están repartidas por todo Nafarroa, cómo vamos a atender una oficina central en Pamplona cuando además amplían los horarios de apertura. Todo eso con cuatro personas, además de un programa más, el programa de atención social, que no es un programa pequeño, o sea, necesita un seguimiento y una continuación exhaustiva. Entonces nosotros nos preguntamos cómo el INAI, cómo Gobierno de Navarra, ...dice que quiere profesionalizar un servicio que en 2016 ya se profesionalizó... ...gracias a la ley gracias a la lucha de los colectivos... ...y Catalín Gorri que se juntaron y exigieron un servicio digno, profesional... ...en 2016 ya se hizo eso, ahora Inaí argumenta que lo que quieren hacer... ...es profesionalizar el servicio, ¿cómo lo vais a profesionalizar? ¿Echando a tres personas? ¿Cómo vamos a atender ahora todo Navarra? ¿Cómo vamos a asumir un programa más? ¿Cómo vamos a seguir desarrollando el trabajo que hemos ido generando... ...estos últimos meses, no solo las trabajadoras que se quedan... ...sino las que nos vamos, ¿cómo repartimos ese trabajo? A día de hoy todavía ni siquiera sabemos cuál va a ser la fórmula... ...cuál va a ser la estructura del servicio, no tenemos todavía respuesta. Venimos a denunciar no solamente eh, los despidos y los recortes... ...sino todo lo que va a acarrear eh, todo esto, ¿no? una pérdida de derechos, una merma en servicios públicos y nosotras, como entendemos el servicio público, es que le tiene que dar atención a todas las personas. Además, este servicio no solamente acompaña y aporta a las personas LGTBI, sino que la diversidad sexual y de género enriquece a toda la población de Navarra. Para el servicio es que, sí, yo me voy, pero mi carga de trabajo va a recaer en las trabajadoras que de momento sí se quedan. Y todo este trabajo que hemos ido generando lo van a tener, como ha dicho el compa que asumir las compañeras que no sabemos dónde, cómo, ni en qué estado van a quedar.